Le dice el nieto a su abuelo, Oye abuelo, ¿por qué te quedaste a dormir en la cocina? Y le dice el abuelo, Ay hijo, es que el doctor me dijo que tenía que cuidar el azúcar. Le dice el nieto, Ay abuelo, si serás, te hubieras llevado el azúcar a tu cuarto.